Bueno, vamos a hacer una oración porque esto merece estar en contacto con los espíritus del bien, esto es una cosa nueva, eh, quizás sea más difícil que dar una conferencia que estamos habituados ya a hacerlo y entonces pedimos a Dios, a nuestro Jesús y los espíritus que nos acompañan, eh, que nos ayuden a, a encarar esto que es nuevo eh, en una forma positiva y que sea útil para aquellos que escuchan y no para envanecernos nosotros, que sea una, algo que nuestras palabras transmitan convencimiento a la gente, eh, para que ellos se, se sientan atraídos y con ganas de seguir viendo estos programas. Gracias a Dios. Desde la Federación Espírita de la Provincia del Sur de la Provincia de Buenos Aires, vamos a transmitir desde Mar del Plata, Argentina, el programa de YouTube que se llama eh, TVO. Espiritismo TVO. Espiritismo TVO. La O es de organización. Sí. Y el tema que vamos a abordar hoy es la familia junto a Juan Carlos Bellino. Eh, ¿Cómo podemos encarar el tema de la familia, Juan Carlos? Bueno, la familia es un complejo que realmente se puede encarar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, si lo tomáramos desde el punto de vista de la sociología, quizás tendríamos que hablar del núcleo social, la dinámica de los grupos, eh, presentar estadísticas, eh, hablar de la estructura y los distintos tipos de familia. Si lo hacemos desde el punto de vista de la psicología, quizás tendríamos que hablar de los eh, problemas que surgen inter interpersonales. Si fuera desde la salud, podríamos decir eh, todo un cronograma de vacunación, de higiene, de alimentación. Pero como nosotros somos espiritistas, lo encaramos desde el punto de vista espírita, que es una visión diferente de, del común de lo que he mencionado. Nosotros consideramos a la familia como la cuna donde viene a nacer el espíritu reencarnante. Eh, la familia es una escuela de progreso y regeneración de los espíritus. En ella vienen los espíritus, acunados por la madre, con su canción de cuna a estimular a ese espíritu que recién llega a este mundo a continuar una tarea evolutiva contemplamos también que hay personas o sea espíritus que reencarnan que inician una tarea en la tierra y carecen de la familia y todo el espiritismo da una explicación al respecto ¿y cuál es la causa de los conflictos, de las relaciones vinculares que a veces se encuentran entre padres e hijos? Y bueno, ahí tenemos justamente la visión del espiritismo, fundado en lo que acabo de decir. Eh, la familia es el núcleo donde se juntan eh, distintos espíritus reencarnantes. Muchas veces esos espíritus que nacen en ese grupo familiar son espíritus afines. Y dentro de esos grupos de espíritus afines, a veces hay espíritus que no son afines, que son adversarios, que son contradictorios, que son resentidos que tienen incluso enemistades para con el resto del núcleo familiar. La idea de, que aporta el espiritismo en base a la enseñanza de los espíritus superiores es que unidos por los lazos de sangre, esas viejas reminiscencias del pasado, de vidas anteriores, se vienen a solucionar en el núcleo familiar. O sea que estos conflictos que se presentan es... Eh, una, una tarea más reparadora, reparadora ¿no? en, en el vínculo familiar de situaciones de encarnaciones anteriores exacto, por eso eh, la familia es un aula de regeneración y progreso de los espíritus de progreso porque todo ese conflicto familiar ya sea unido por lazo de amor o de enemistad todo ese núcleo familiar lleva al progreso espiritual y por el otro lado los conflictos Unidos por lazo de sangre Y creando nuevos sentimientos Se fomenta a través de eso la amistad Entonces esas viejas controversias Del pasado que traen los espíritus A reencarnar Lo van poniendo por el propio Mecanismo familiar Donde esos conflictos Se buscan de ser solucionados eh, Están los enojos están las, eh, Cuando se amiga la familia Y to todo eso hace que los espíritus eh, Al final de su jornada Evolucionen Sí, porque a veces hay familias que los lazos están unidos, pero a veces están las familias de esta familia, ¿no? Que a veces son los enemigos, que a veces dificultan esa relación familiar. ¿Y qué propone el espiritismo como, como para acercar esas situaciones de conflicto? A ver, ¿qué, qué, qué herramientas nos podría dar? Bueno, primero la comprensión, uh -huh. tener en cuenta que nosotros eh, traemos un ayer un pasado de vidas anteriores, y ese pasado eh, a veces nos eh, pesa en forma de rencores, de resentimiento para con las demás personas, esa comprensión. Hay una ley de causa y efecto, obrando sobre nosotros. Nuestro pasado, los ecos del pasado, nos tocan hoy en día. Entonces el espíritu ofrece, eh, por un lado la comprensión y por otro lado el trabajo de progreso la, el despertar la voluntad de a través de las prácticas que nos indica nuestro Jesús en el Evangelio el ejercicio del amor el perdón la paciencia la tolerancia a través del esfuerzo en ese sentido buscar la concordia es decir alejarnos del resentimiento del egoísmo del orgullo que son los que minan y destruyen el núcleo familiar Claro, el camino sería la tolerancia, el perdón, la solidaridad, entre sí. las relaciones familiares. Y después en cuanto a, vos mencionaste la parentela, la familia ampliada, eh, lo que está más allá del núcleo familiar en sí, eh, los tíos, los sobrinos, los abuelos, los cuñados, todo, todo ese conglomerado de personas que tendrían a, a ser los, se puede decir, los satélites de ese núcleo que es la familia que muchas veces nosotros procuramos alejarnos de ellos por evitar conflictos, tenemos que tener en cuenta que los espíritus, cuando reencarnan, generalmente lo hacen en su núcleo familiar. Y que si nosotros volvemos a reencarnar, lo vamos a hacer en esa parentela. Claro. En, en sobrinos, en sobrinos-nietos, en nietos, bisnietos, tataranietos -tata Entonces, esa parentela es el sitio donde a nosotros en el futuro nos va a tocar reencarnar. Claro, porque generalmente los vínculos no son de ahora, sino que son de vidas pasadas. Exacto. Y entonces vamos reencarnando con seres familiares que nos ayudan a que todos juntos vayamos progresando. Así es. ¿No es cierto? ¿Y por qué se dan algunas separaciones? ¿Qué me puedes decir? De, de parejas bueno, que empiezan de una manera y se separan. Sí, estamos en una época donde todo es descartable y reciclable. Y eso se convirtió en una cultura. Entonces, el comportamiento humano apunta hacia eso. Lo que no sirve, se descarta. Claro, como una sociedad de consumo, ¿no? Exacto, que no sirve, se tiene. Exacto. Exacto. exacto. Esa mentalidad, desgraciadamente, está arraigada en las personas. La propuesta del espiritismo es que cuando hay un conflicto entre parejas, primero saber si hay algo de amor y de afecto. Uh -huh. Si no hay amor y afecto, no tiene ningún sentido seguir hablando. Si hay amor o hay afectos, o hay deseos de, eh, de continuar, continuar construyendo es, algo para adelante. Exacto. Para la separación no es la solución, sino la superación. No la separación, sino la superación de los problemas. Y, y hoy en día la, la sociedad nos ofrece un montón de recursos eh, en el área de la psicología, en el área de la sexología y en el área de la religión. Eh, una serie de recursos que aquel que tiene la voluntad de hacer la superación Encuentra ahí recursos importantes Bien, y el espiritismo nos da también como herramienta El, el aprender a amar a los otros como son Y no como queremos que sean, ¿no es cierto? Exacto sí. Ese autoconocimiento de saber que cada uno es diferente Y que nadie puede ser igual al otro Sino que a, a, enriquecernos en esas diferencias y construir para adelante Exacto eh, Sostenernos en las afinidades uh -huh. Y luego las que no son tan afines uno, tener la eh, aceptación eh, en lo posible para eh, aprender a convivir con eso, como claro. vos decís. Sí. Bien, ¿querés agregar algo más, Juan? No, creo que más o menos está desarrollada la idea eh, básica. Hay mucho más para hablar que seguiremos después. En Bien, vez. pero sabemos que la, el cimiento siempre va a ser el amor de el cualquier amor. familia, sí. para cualquier construcción de lazo y estar siempre positivo y adelante. Exacto. Bueno, muchas gracias, Juan. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.